Hola a todos, yo soy Richie, yo soy Jato y estos es Flow Tasters. ¡Woo! Bueno, aquí en un nuevo episodio de estos de estas videoreacciones de lo nuevo de la música eh, urbana, aquí un dúo de reggaetón y publicistas. Eh, dando nuestra opinión al respecto de los temas, de las puestas en escena de los videoclips, lo bueno, lo malo, el aprendizaje. Hoy vamos con algo nuevo, que es Anuel no A y Bad Bunny. Sí, para recordar también a la gente, antes que no olviden suscribirse, si les gustan estos análisis que estamos haciendo con Richie, eh, que por favor también comenten, les den like a los videos, y entre más le den like a un video, más sabremos cuál es, cuáles tipos de análisis vamos a seguir haciendo así que, sin más tardanzas ahora sí vamos con Anuela y Bad Bunny esto que se llama Hasta que Dios diga vamos, vamos, vamos a ver. hoy la noche se acaba Tú yo te soñé, y me quedé con la cara. Bueno, ahora las sensaciones. Sí. sensaciones. Eh, muy muy producido el video eh, inicialmente. Se ve como que la producción es de ligas mayores. Pues obviamente, Bad Bunny y Anuel Dobleaz son artistas de ligas mayores, pero igual eh, en esta época de pandemia podríamos deducir que se grabó antes. Sí. sí, sí, no, definitivamente esto es del nuevo álbum de Anuel, Emanuel. Se lanzó el 28 de mayo, creo, 28, 29, 28 de mayo. Entonces, todo esto, todo este trabajo, seguramente lleva mucho tiempo atrás. Vamos a seguir viendo este video. Listo. que okay, vamos haciendo pequeñas pausas por temas de derechos, pero de una ese coro está ganador, ganador, qué coro tan brutal, se siente como que no, o sea, es muy fresco, siento como que no tiene la típica voz alta porque ellos dos, los dos son artistas que tienen como un, digamos, un tono no, más, más como de barítono que de alto tenor y de una se siente que entra con todo este video. ¿Tú cómo lo ves? Sí, sí, pues me parece, eh, eh, hasta, ahora, hasta el momento me gusta, me parece que está como interesante el video, vemos a una nueva no y un Bad Bunny gigantes, tal vez más adelante sabremos por qué, eh, dentro de una ciudad así medio ne neón, ne oscura. Eh, y, y de noche, ¿no? Pues la canción es una, La noche es tuya y mía. Quedó clarísimo en el video, en el coro. Y pues se está transmitiendo bien en el video. Sigamos. Sí. Okay. Así como haciendo un análisis más de la locación, o digamos de como todo el entorno que se está creando, veo como la unión de Miami y Tokio. Sí. Como si se si estuvieran creando un, un... Tokiami, Tokiami le voy a decir yo. Eh, están creando como una ciudad de mezcla, digamos, de esos dos universos. Vemos mucho, digamos, de, la, de los neones de, de, de Miami, pero también tienen muchas letras japonesas. Eh, vemos muchas palmeras y está muy chévere, está muy chévere como visualmente se ve como distinto, no está pegando algo a la tendencia, están haciendo algo nuevo por eso creo que este video también se hizo mucho antes de, de que comenzara la pandemia y de, de otros videos porque veo que el director tiene su propia expresión de que vamos a crear este universo de, de cero eh, um, me gusta mucho también como digamos eh, la vestimenta de Bad Bunny Anuel tiene ya un estilo particular y como que todos conocemos cómo es Anuel. Aquí, aquí Bad Bunny se ve más como como ese rapero de los noventas. Sí, ¿Cómo más... Eh, ¿Cómo se dice? Un poquito más reservado a lo que usualmente usa, ¿no? Sí, se ve como un rapero mexicano de los noventas. O sea, entremezcla entre estadounidense y mexicano. El mostacho está volviendo de moda, ¿no? No, el... uy, ¿no? no, no, no, no, no, no. Bueno, ¿Quieren bien. ver a Richie con solo mostacho? Por favor, comenten en los, co en los comentarios. También aprovechemos para decir que eh, estos análisis los hacemos gracias a ustedes que nos apoyan. Por favor, suscríbanse. No olviden compartir con sus amigos estos análisis si les gustan y darle like. Bueno, seguimos con esto de Flow Tasters, que es, hasta que Dios diga, Anuela y Bad Bunny. siempre lo supe, si quieres te compro la rey o la mini cupa. <ríe> Bad Bunny. Bad Bunny sí, va a ser siempre igual, o sea, va a ser el, el grosero, el grosero Bad Bunny. A las abuelitas no les gusta lo que dice Bad Bunny. Es el, el, el ex explícito. Sí. Sí, es como el, que me gusta la, el uso de referencias, de que siempre... Involucra a, a otros personajes, en este caso escuchamos a Lady Gaga, y eh, Cooper. Que Marcas, ¿no? también menciona a Mini Cooper, eso es algo que usa mucho reggaetonero y mucho rapero como tal, como mucho artista, pero en la forma en que lo hace Bad Bunny, lo, lo, eh, lo hace ver genuino de él, o sea, como que no ha solo Bad Bunny puede hacer referencias a personas y a marcas y a productos como él lo hace. No, no he visto que otro artista lo logre hacer de una manera como tan interesante y genuina de él. Por eso es que hablan mucho de que Bad Bunny es un poquito como nerd, porque sí. él está muy enterado de la cultura. Sí, decían que, que era el nerdito, que lo molestaba mucho en el colegio, que le hacían eso, porque él sabe mucho de cultura pop. Si vemos, digamos, cuando hablamos de, en otros videos de él, de cómo estaba enterado de Toy Story, enterado, digamos, de, de muchos dibujos animados, de series, de películas, está enterado, digamos, de todo lo que pasaba en la lucha libre. que Yo creo que gracias a él fue que se fue volviendo más importante en la cultura latina y también mucho de que a, a él le encanta referenciar también el baloncesto, pero él sabe mucho, tiene un gran conocimiento de la cultura pop. Y si, si estoy de acuerdo contigo, esto se grabó en la cuarentena. Esto se grabó en la cuarentena. Y, estoy, y seguramente lo hicieron separados, los hicieron en, en, en estudios separados, porque no hemos visto como tal a Bad Bunny y a Noel juntos, sino como que los, eh, yo creo que en postproducción, tratando de mezclarlos, pero también por, el, por la, la forma que tiene el bigote, eso es algo que está muy reciente de Bad Bunny. Bueno, está, está volviendo, no quiere decir que lo vaya a usar, pero bueno, está sí, sí. Ok, vamos a volver a los 70's. Vamos a seguir con el video. Vale. Ponga con los tacos en Te veo typing, pero no envían nada. Tírame lo que echan y espérame en la entrada. ¿Qué te compró? Nuno Gómez Nuno Gómez en la dirección faltó el drama, ¿no? no, pero al final, al final pasó algo con las chicas con las modelos que yo quedé Sí, como... ahí, yo, ahí sí, como que faltó, faltó el drama ahí. al final las chicas como que uno no sabe qué pasó no, no tenía... entiendo, o sea, sí estaban todas felices como que al principio estaban todas asustadas y un momento, están felices pero no no tenemos razón de por qué Okay, mm -hmm. o sea, ¿por qué están felices? Pues por eso vamos a ir a lo malo, lo bueno y el aprendizaje a ver si resolvemos. Bueno, cosas. pero también tengamos como impresiones así generales, ¿tienes alguna impresión general del video? Eh, sí, me, pues me, a mí me gustó mucho el video, me pareció súper entretenido, como, como, como que cautiva... Eh, pero también tengo cosas del video dentro de las preguntas, entonces me lo hago ok, no pues, esto, aquí no perdemos tiempo, aquí vamos a lo que vamos a criticar, no mentiras a analizar, a analizar, a analizar bueno Richie lo, lo, lo, mal, lo malo Yedito, arranca tú lo malo ok, um, voy a decir como que para mí lo malo va a ir dirigido en ciertas partes del video me parece que hay muchos modelos por decirlo así o protagonistas o, digamos, personajes secundarios que para mí no cumplen ningún rol. No veo para no veo el sentido de por qué están ahí. O sea, este video pudiera haber funcionado completamente bien sin esos personajes. Entonces, como que para mí lo que es, siempre trato de, de pensar como un compresor, o sea, lo que no sea necesario, que se vaya y, sí. dejar, y dejar lo esencial. Eso es lo malo para ti. ¿Qué es lo malo para ti? Lo malo para mí, lo malo para, sí. para ti. Lo malo va a ser chistoso porque digamos que lo malo y lo bueno tienen que ver. Eh, ¿Eh? Porque okay, okay, okay. algo, ahorita adelantándome lo bueno, una de las cosas buenas que me parece es el video en términos de, de puesta en escena y, en, y entretenimiento. Pero lo malo es, es muy parecido a lo que tú dices. Y es que hay muchas cosas que no le veo razón de ser, como que hay muchas cosas que no le encuentro un propósito y, y pues más que todo por Bad Bunny, que él se caracteriza por, por que todo tenga como un, un propósito, un concepto. Pero bueno, la canción es algo, de Anuel, o, la canción es de Anuel, si entonces él no tiene tanta batuta ahí, ni claro. dirección. Bueno, pero digamos que más <coughs> allá de eso, sin importar perderlas al artista, yo creería que todo tiene que tener una razón de ser. Acá me quedo gratuito, todavía no entiendo el tema de por qué ellos son gigantes en este video, en este yo, tema. Yo creo que cre son gigantes en la industria. ¿o qué? Yo creería que es por eso, yo creo que es porque se unen los dos grandes de, mm -hmm. de la industria para un tema. Esta es la primera vez es que hacen un video juntos. Ok. Y bueno, entonces, eh, infiriendo también ahí sería que son, vienen de fuera del planeta, porque llegaron y se fueron, pero como tal en la canción, eh, no les veo una razón de ser a, a, a, a ese hecho. Digamos que nosotros suponemos que es por eso, pero pues eso es un, en términos generales como artistas, pero dentro de la canción como que no es claro. Eh, y las chicas, las chicas al final... Como, o sea, ¿qué pasó ahí con las chicas? Sí, eso es las chicas me dejó loco. ¿Los si hicieron felices porque se fueron los gigantes en el humo del planeta? ¿O, o están soñando? ¿O qué? ¿O, qué? No. No, no, no. o sea, como que yo lo veo como tratando de, de alucinar un poco de lo que decía la canción y, es, y está en el título, que ellos son como, de cierta forma, dioses de otro planeta. ¿Va? Y, o sea, es como, sí, una, es comunicación, como bueno, una comunicación. Porque, pues, los vimos que todo el tiempo estaba ocurriendo, ocurriendo en el cielo. Tú ves sí. como mucho de rayos, o sea, aludiendo mucho a lo que son Era los dioses griegos, los dioses griegos, y como, como si fueran Zeus, dos Zeus. Um, okay. Entonces, bueno. por ahí, digamos, o sea, es más como una libertad, una libertad para tomar como que quiero que esto se pueda así, tata. ta. ta. Um, ¿Lo bueno? Eh, sí. para, mí, para mí, lo bueno, la canción, la canción me gustó, me gustó mucho, me gustó el coro, pero muchísimo, tan, mm. es tan chévere como escuchar un coro fresco con uno que dice como que... Uno, digamos, como artista siempre piensa, yo hubiera podido escribir eso. ¿Será que a mí se me hubiera ocurrido ese tipo de melodías? Y por eso es que a mí me sorprende mucho porque digo, no, yo no, no, no, no, no, no tenemos todavía eh, ese talante. Seguramente hay un equipo de composición detrás muy duro. Nos pues estamos hablando de Anuel y Bad Bunny y seguramente muchos otros compositores. Eh, me gustó mucho lo que fue el color del set. El color del set, o sea, cómo se trataron las luces, cómo se trata esto, porque siempre estoy a favor de que la gente haga cosas que no siempre vayan con la tendencia, que, digamos, uno empieza a ver un video y ya tres y cuatro son como la repetición de ese video, porque todos, dicen, todos quieren ser como el artista grande, entonces todos imitan al grande y no se da diferencia. Más bien lo que deberían hacer es inspirarse del artista grande. Um, visualmente me parece chévere, me pareció chévere como toda la puesta en escena de Tokiami lo voy a decir yo de Tokyami, me encantaron como que había muchas cosas de Miami, en, en, digamos en, la, en las palmeras, eh, videojuegos de los 80, es una mezcla de todo, de muchas cosas, pero no se sintió forzado. Eso es lo que es importante, o sea, como que cuando hay mezcla de cosas, pero se siente como que, ah, este es un lugar que sí podría existir. Para ti, ¿qué fue lo bueno, Rich? Eh, concuerdo con que la canción como tal, eh, la producción, eh, el flow del tema es, es como súper rico de bailar, me parece que es como una canción muy dancing, sexy, un poquito. Uh -huh. eh, y, y, y como que da, da ese feeling de, de da, dan ganas de bailarlo, de parcharlo, de, de parrearlo. Eso fue lo que me pareció bueno. Y pues como, y como muy memorable, ¿no? Sí. Uh -huh. Eh, ese es, aprendizaje como artista. Ah, aprendizaje como artista. Eh, bueno, un aprendizaje es, también pregúntele al director: ¿usted qué va a hacer? porque va a meter estos modelos? No, o sea que los artistas no se queden así como callados, como que, y bueno, y vamos a meter unas modelos, y esas al final van a estar felices. Al principio estaban tristes, ahora van a estar felices. Ah, pero por qué? No, porque se fueron del planeta pero les dejaron algo importante. ¿Qué? La canción. La, sí, exacto. O sea, uno como que... ¿Qué? Ok. No, para mí es como que, a mi aprendizaje, digamos, del, el tema está bueno, el video está bueno. Lo que digo son puntos que uno no, eh, que no me gustaron a mí, a mí personalmente no me gustaron. Y yo diría que, como artista, uno siempre así trabajando con un director, siempre estar al lado de él y preguntando, como, ¿qué vamos a hacer? ¿Y por qué esto? Eh, yo preferiría, yo, yo lo hubiera hecho el director. Si ellas no van a ser parte del video, no las pongamos. Entonces, eso, a charlar con los... O sea, no... Aunque los directores tengan siempre buen conocimiento, no dejar que ellos tengan todo el, todo el poder y, y decirles como que son eh, los jefes absolutos en cuanto a la dirección. Uno también... Es el video uno, es el proyecto de uno artístico. Entonces, hay que, hay que pedir cosas. Vos, Richie, aprendizaje. Bueno, pues, mi aprendizaje es un poquito más una... Una joda, porque, porque es, es básicamente que se puede grabar un video con uno sin drama, <risa> sin, sin, sin pausa y silencio y chica llora y nada. O sea, se puede grabar un videoclip con uno. O sea, ya si en el futuro eh, llegamos a tener relación alguna vez con uno y no que es un buen director. y podemos crear un videoclip con él yo ya me voy a sentir tranquilo porque no, okay. porque no va a haber drama de entrada o así como, como lo que lo caracteriza a él entonces ya digo, wow, bien bacán pero también hay muchos videos que le ha hecho que no hay drama pues no tan, o sea la mayoría de lo que tú dices siempre hay o sea, drama los videos que él ha dirigido normalmente son de canciones más un poquito más pop urbano, romantiqueo romántica. Sí. Eh, pero igual eh, sentía yo que abusaba un poquito de ese recurso de, de la historia y, de, y, y del drama cuando la canción no lo ameritaba tanto, pero, uh -huh. pero viendo esto ya veo que, que sí, sí lo puede dejar un poquito de lado, que no está mal, pero pues que ya accederse, eh, es, pues a mi gusto personal es okay. un poco forzado a veces. Entonces, no, bravo, sí. no, bravo, bravo, no. Igual, igual Igual nosotros sabemos que no, no, Gómez es un buen director. O sea, no solamente, o sea, dejando no. como ciertas cosas, él es un duro, digamos, en todo lo que es planeación y estrategia y todo lo que es la postproducción y preproducción del video. O sea, hay mucho detrás de él. Él hace muy bien su trabajo, de acuerdo con las cosas de drama, pero no deja de ser un gran director. Sí, obvio. Igual bueno. es aclaré, es una joda. ¿no? O sea. <risa> bueno, Richie, algo que decirle a a la gente, nada que recuerden suscribirse a nuestro canal, a comentarnos a qué, a qué artista o a qué canción quieren que reaccionemos, analicemos, eh, si tienen ideas que, que quieran que nosotros traigamos, tra, traigamos a la realidad acá en estos contenidos, con mucho gusto y recuerden seguirnos también en nuestro canal de Richie Jato para que comenten y disfruten todos nuestros temas y, y que hagan lo mismo que hacemos con nosotros. Si quieren reaccionar a nuestros temas, bienvenidos. Vale. Eh, eh, nada, Eso es todo. Hasta un Eso es todo. Video. Exacto. Nos vemos en el próximo episodio de Flow, Dealer, uh, Flow Tasters. Viejas <risa> mañas. Nos vemos en el próximo <risa> episodio de Flow Tasters. Así que nada. Nos vemos pronto. Sigan comentando, dando like y suscribiéndose. Bye. Bye.